Randonautica, esto es lo que debes saber de la aterradora app que te lleva a explorar lugares misteriosos. El internet nunca deja de sorprendernos. Desde las publicaciones de los usuarios en redes sociales que superan la delgada línea de la estulticia, hasta los misterios de la red. En esta última categoría entra el nombre de Randonautica o Randonauts, una nueva aplicación que lleva a los usuarios a explorar mundos que no sabemos si existen. Y así como la explicación de entrada es vaga, lo mismo sucede con la app la manera como funciona y cuáles son las intenciones de la misma. Pero primero lo primero. ¿Qué es Randonautica? Randonautica es una app de descarga en dispositivos móviles para iOS y Android cuya finalidad es enviarte una ubicación o dirección al azar que coincide con lo que estás pensando o necesitas en ese momento. La app te envía una ubicación a la que debes ir, pero esto es con base, supuestamente, en lo que tú desees encontrar. Por ejemplo, piensas en un lugar, no es necesario conocerlo, donde te quieres encontrar un perro. Entonces, la app te hace algunas preguntas, y determina una ubicación a la que debes dirigirte. Y en teoría, en este lugar vas a encontrar un perro, pues esto es lo que tenías en mente. Hay cosas más simples. Si piensas en un lugar donde relajarte, Randonautica te envía una ubicación con las características necesarias para hacerlo. Algunos usuarios describen que en los lugares se encuentras errores de la realidad. De hecho, de aquí viene el nombre de la app, de random porque piensas en lugares al azar, y la app, a través de un sistema de navegación, te indica una dirección. De aquí la palabra náutica. Es importante saber que todas las ubicaciones que envía la app, están mapeadas en Google Maps. Uno de los misterios de randomáutica radica en algunos términos que resultan ser desconocidos para la mayoría de los usuarios. Así que por acá vamos a explicarles algunos de estos. Intensons, esto hace referencia a lo que piensas o quieres encontrar. Tal cual es la idea que tienes en mente o cuáles son las intenciones por las cuales quieres ir a algún lugar que desconoces. Randolautica pide a los usuarios, constantemente, que tengan una actitud abierta y positiva frente a lo que quieran encontrar. A Tractors, la traducción literal de este concepto es grupos densos que se eligen al azar. Voids, esto es todo lo contrario a attractors. La app nunca especifica a qué se refiere con contrario. No se sabe si voids es lo contrario en cuanto a la densidad de los grupos o en el azar. Anomalies, son descritas como los puntos más elevados de ambas opciones, attractors o voids. Símbolo de Randonautica La imagen de Randonautica es un círculo en color dorado donde se lee el nombre de la app. En medio hay un búho con la cabeza torcida hacia abajo. Y en ambos lados se leen las palabras Fatum y Project, las cuales significan destino y proyecto. En inglés, la palabra destino se escribe Fate. Ambas se encuentran debajo de un par de estrellas muy pequeñas. Algunos usuarios han reportado en redes sociales que la app es inofensiva y no representa ningún peligro. Pero muchos otros han dicho que es peligrosa y que tiene que ver con sucesos sobrenaturales en relación a los lugares donde te envía. Algunos casos misteriosos de Randonautica Matt Hall, un usuario de TikTok, grabó su experiencia al utilizar la app. Nunca revela su intención, pero Randonautica lo envía a un lugar que está relativamente cerca de su casa. Matt va en moto y en el lugar exacto en medio de un bosque, se encuentra con un auto abandona, y mientras lo explora, y continúa grabando, se comienzan a escuchar ruidos. Así que el usuario huye del lugar. Si quieres ver algo inexplicable, Randonautica te envía a un lugar preciso donde encontrarás algo que parezca no tener explicación como el auto abandonado. Este concepto puede ser muy amplio, pero el misterio para los usuarios radica en cómo funciona la app, y por qué en algunos casos envía a direcciones que parecen ser peligrosas. En Reddit ya inició la conversación en torno a Randonautica. Varios usuarios han subido sus experiencias, que algunas son normales mientras otras no dejan de ser extrañas. La intención de un sujeto fue muerte y la aplo lo envió a un antiguo cementerio donde solía ir con sus amigos a fumar. So, I saw this thing that a lot of people were doing on TikTok called Randonodding. It's an app that you download and it gives you a completely random location close to you that you go to and apparently it's supposed to be a glitch in the simulation or something like that. It gave me a spot in the middle of the woods that's kind of close to my house but it looks like it's along atv trails so we're on the atv and let's go see where it takes us all right so we're at the location and this is this is weird there's a car just chilling in the woods how did they even get in here though like there's trees everywhere there's no way a car could get in here this car looks super old Uy. El caso de la maleta con restos humanos En TikTok se publicó un video relacionado con Randonautica se hizo viral. La intención de un grupo de jóvenes fue misterioso, y la app los envió a un muelle cerca de la playa. Cuando llegaron al punto exacto, encontraron una maleta negra, así que una de las chicas decidió abrirla pensando que podría tener dinero dentro. Cuando la abrieron, Encontraron una bolsa negra de plástico y en el video describen que el olor era muy fuerte y desagradable, así que llamaron a la policía para que fuera a investigar si se trataba de un cuerpo metido en la maleta. De acuerdo con sus testimonios, las autoridades tres horas en llegar al lugar. Cuando llegaron, descubrieron que se trataban de restos de cuerpos humanos hallados en West Seattle. El video de TikTok se filmó el 19 de junio, y la noticia sobre el hallazgo se reveló en algunos medios locales el 22 de junio. De acuerdo con el reporte de la policía, se encontró otra maleta flotando en el agua que también tenía restos humanos. Lograron identificar a dos personas, una hombre y una mujer de 27 y 36 años. <risa> <laughs> open it <It's> sweet. <laughs> it stinks <laughs> y'all hey, oh <laughs> Woo! oh okay so she made okay so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food <laughs> Y'all, yeah, here's the crime scene si vas a usar Randonautica debes saber lo siguiente. La app te va a pedir algunos datos como tu ubicación. A lo largo de tu experiencia en la aplicación, te realizará algunas preguntas que parecen aleatorias que parecen no tener mucho sentido. Si no te sientes cómodo, sal de la app y bórrala. Sin embargo, si decides seguir, es mejor que sigas algunos consejos. Ir a la ubicación que te indica en el día, nunca hacerlo en la noche. En todo caso... Siempre ve acompañado a los lugares que se indiquen en la app. Si Randonautica te indica que debes ir a un lugar privado, propiedad, termina con la misión. No te arriesgues a violar la privacidad de las personas solo porque una app lo indica. Si el lugar al que debes ir no te da confianza, o bien, tienes nociones de que es un lugar peligroso, mejor no vayas e intenta jugar de nuevo con la app. Si el video te gustó dale pulgar arriba. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un vídeo. Y no olvides dejar tu comentario sobre de qué quieres que hable en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.